Encontrarlo, Ángel, que se le va acercando. Giro que se percataba, pero era Ángel el que terminaba poniendo una pared Miramos Yo no sé si Ángel realmente está jugando al 100%. Pero Giro también, que no está ojo, que está. Te lo estoy diciendo, bro. No creo que Ángel esté jugando al máximo nivel.